Mundo solo, papá. Papá, sí. Plinio Herrera nació en la ciudad de Guatemala el 29 de mayo de 1993. Su pasión por la música inicia a los dos años de edad cuando cantaba en coros infantiles. A los ocho años empezó a aprender a tocar el piano, pero después de un corto de tiempo lo dejó por jugar fútbol. Pasan los años, pero el destino musical en su vida estaba escrito, por lo que a sus 15 años de edad llegó a él la guitarra, con la cual comenzó a escribir sus primeras canciones, acerca de temas de amor y de sátira hacia sus compañeros y profesores. Así fue como todo inició, hasta el punto de que por medio de la música ha podido alcanzar a muchas personas. Plinio busca trascender con ella para dejar su espíritu en las letras, en las palabras de las canciones que escribe para que vivan por siempre. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Lilian López y esto es Mundo Sonoro Miami, canal de entrevistas. Este canal tiene como objetivo principal registrar y documentar todas aquellas entrevistas a músicos y artistas de todas las nacionalidades. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que viene de Guatemala. Él es... Plinio Herrera. Hola Plinio, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder participar en tu programa el día de hoy. Muchas gracias Lilian. Eh, pues, eh, veamos cómo, cómo será la entrevista de hoy. Estoy muy entusiasmado y, y con muchas ganas de compartir eh, todas las cosas que, que yo pueda. <risa> Niño, estoy agradecida por aceptar mi invitación, por enriquecer este programa, para mostrar este, lo que estás haciendo, lo que está pasando en la música en Guatemala. Vienes de un país maravilloso. Tu país es un país con una tradición cultural increíble de épocas milenarias. Está decretado como el centro, por la UNESCO, como el centro cultural e histórico de la UNESCO, es una maravilla. Yo estuve leyendo antes de esta entrevista un poco sobre tu país y quedé fascinada. Realmente, este, la cultura que viene de Guatemala es increíble. Viene, tienen una herencia cultural, ancestral, maravillosa. La verdad es que te felicito por, por este, venir de este país y por contarnos muchas cosas el día de hoy. Muchísimas gracias. La verdad que me siento bastante halagado. Me encanta cuando una persona se, se llega a enamorar así de mi país. Eh, mi país eh, tiene mucho, muchísimo que dar. Eh, a cuando las personas que vivimos aquí, conocemos el, el día a día, con todas nuestras personas, nuestros hermanos guatemaltecos, tenemos muchas ganas. Es, eso se siente. Eh, y estamos en, en un momento, eh, de hecho... Cuando saqué mi disco, es lo que siempre he tratado de, de animar a mis demás compatriotas, pues que, que se la crean, ¿verdad? Porque la verdad tenemos mucha capacidad para, para hacer muchas cosas, para hacer muchas cosas, eh, yo no las llamo pues pequeñas, sino que por muy pequeñas que parezcan ser, pueden llegar a ser bastante grandes. Y como tú dices, lo de la cultura, pues... Eh, Guatemala eh, tiene la capacidad para poder eh, ir, ir más allá, eh, ir más allá y que, y que más personas las conozcan. No sé si has tenido la oportunidad de alguna vez venir acá, sería, sería maravilloso si algún día tienes la, la, la oportunidad. Eh, es, eh, bueno, tenemos la, mucha, mucha cultura que, que, que dar en, en todos los sentidos, eh, musical, hay gastronomía, y, uh, por ejemplo, mucha gente viene para conocer lo de la cultura maya. Sí. Es, eh, es la verdad, espectacular. Es un sueño hecho realidad cuando las personas llegan acá. Sí. Es, eh, de hecho, Guatemala es el epicentro de la cultura maya y tienen ustedes 37 volcanes, único en el Exacto. mundo. Y todavía hay lugares donde se habla el dialecto maya y donde se Exacto. come la comida de la época ancestral. Es increíble, realmente, yo te digo... Exacto. Fue un estudio que hice para hacer esta entrevista y quedé fascinada con, con tu país. Realmente los felicito muchísimo. De hecho, tú naciste en la ciudad de Guatemala el 29 de mayo de 1993 y tienes una pasión por la música que iniciaste a los dos años apenas. No sé cómo, fui, cómo hiciste eso porque, ¿cómo podías hablar a los dos años si todavía un niño está terminando de aprender a hablar? Es esto es, esto es una buena, es una buena anécdota. Eh, ¿Por ah. qué? O sea, porque cuando yo vengo de una familia eh, que tradicionalmente siempre fueron bastante musicales. Ellos cantan, mi abuelo, mis abuelos, mis cuatro abuelos cantan can, eh, cantaban, eh, y cantaban um, y mis papás lo heredaron. Y entonces, eh, esto todo eh, porque formaron parte del grupo de, de la iglesia, eh, es una iglesia presbiteriana en Guatemala, y pues yo nací en ese núcleo, y cuando se presentaban las, eh, la, eh, las pastorelas, todo, estos, eh, eh, todo lo que se podía hacer para Navidad, eh, se dio la oportunidad que cuando yo nací, bueno, me empezaron a introducir desde lo más niño, y yo me recuerdo que lo primero que hicieron fue ser, yo fui la, la estrella de, de Belén. Entonces a mí me pusieron como bebé, me pusieron así una, una estrellita al lado y entonces mi primera presentación, como dos años, me cargaron para que yo fuera la, la, estrellita, la estrellita de Belén. Entonces ahí desde los dos años ya me estaban metiendo a, a todo, pues a, a, a algún escenario, a, a por lo menos aunque no estuviera yo cantando, pero ya estaba yo introduciéndome poco a poco a a todo esto de, de la, del mundo, pues, de, de poder interpretar algo en frente de, de personas, y yo por eso siempre digo que mi escuela principal, eh, donde yo inicié siempre fue la iglesia, en la iglesia fue donde yo aprendí mis primeros pasos a, a, a, a cantar, eh, a, a tocar campanas, y luego, pues, fui desarrollando, pues, otros, eh, eh, otras eh, habilidades para tocar otros instrumentos. Sí, entonces, vienes de un país con una cultura increíble. Vienes de una familia musical. Todo eso influenció para que tú hoy fueses músico. Sí, eh, exacto. yo eh, Se podría decir que, que desde, como lo dije, desde la temprana edad, eh, todo esto eh, influenció bastante en que se haya desarrollado en mí esta, esta pasión por la música. Eh, a, al principio, como aquí también en Guatemala somos un país... de que nos, que nos encanta el fútbol y yo pues jugaba mucho fútbol cuando era pequeño y me encantaba el fútbol, entonces tenía ese dilema que a veces decía, no, pero no voy a hacer música hoy porque quiero ir a jugar fútbol, pero siempre eran mis dos máximas pasiones, el fútbol, la música, el fútbol, la música. Pero mientras eh, fui creciendo, esta gran influencia que tenía eh, de mi familia, que, que siempre se cantaba, siempre se, se, se, se impulsaba a tocar un instrumento, eh, Nunca, nunca, se, nunca dejé la, la, la música, siempre estuvo presente así todos los días de, de, de mi vida, en de, de la infancia, por así decirlo, incluso que me compraban eh, discos de cri Cri de, de Disney, entonces eh, tenía todo esto, a cada rato pues eh, yo mismo interpretaba mucho eh, todas estas, estas canciones, eh, entonces eh, luego eh, se dio la oportunidad a los ocho años de, de empezar a tocar un poco de piano, eh, mi abuelo tenía un piano en su casa, a mí me atraía mucho, y ahí fue donde yo empecé a dar mis, mis primeros pasos en, en empezar a tocar un instrumento, así decirlo. Estuve leyendo en tu entrevista que a los 15 años te regalaron una guitarra y empezaste a componer. Cuéntanos, ¿cómo describes la música que compones? ¿Qué tipo de música es? Claro. Eh, todo esto, eh, es, después de los 8 años para los 15 años, es todo un viaje en el que yo eh, me empiezo a influenciar también con otras eh, ya no solo pues, la música coral, ya no solo la música de, de, para niños, eh, me, me gustaba mucho también de la música clásica. Mis papás escuchaban mucho, me ponían a, más que todo a Bach, a mí me, me fascinaba escuchar a Bach. Y, pero de pronto, mientras voy creciendo, entro al colegio, conozco más amigos, entonces eh, tengo el contacto ya con la música pop, tengo la, el contacto con la música pues eh, de repente que entran ya los Beatles a hablar, ¿verdad? Y entonces también entra el rock. Y entonces eh, mi familia de repente entra el rock y decía, bueno, el rock no era una música que se escuchaba mucho eh, dentro del núcleo de mi familia. Y la guitarra, por eso, o sea, a, se prefería que yo tocara el piano. Pero yo, la verdad, el piano nunca lo, lo, lo exploté. O sea, ahí fue donde empecé a tocar algo de, de, de, los, de los instrumentos. Pero luego... Eh, de repente veo la, la posibilidad de, de, de, de otro instrumento y es la guitarra, algo que nunca me había llamado la atención, pero a los 15 años, eh, tengo que decir que en el colegio se, se, se impulsó mucho que, que se tocaran instrumentos entre los alumnos, yo estudié en el, eh, en el Colegio Alemán de Guatemala y ahí el profesor pues dijo, bueno, no vamos a estar solo tocando flauta, vamos, quiero que toquen otro instrumento, entonces... Eh, Luego nos pusimos a pensar, votamos toda la clase y votamos por la guitarra. Cuando llega la guitarra, eh, pues ese es ese choque, ¿verdad? Que bueno, la guitarra es, es un instrumento que da para mucho, ¿verdad? Sí. Y con toda la influencia que yo había traído de que de repente, pues, amigos míos escuchaban más rock, yo decido escuchar un poco más rock. Y con lo que tenía del piano empiezan eh, de repente en cuestión de tres a seis meses, empiezo a dominar la guitarra y empiezo a darme cuenta que tal vez puedo empezar a, a componer algo. Y tomando un poquito que el rock es un poco rebelde, ¿verdad? <ríe> en mis épocas del colegio yo era pues, de, algo rebelde contra los maestros, entonces yo hago esa fusión de, del rock and roll eh, con la guitarra y empiezo a construir pues, mis primeras eh, canciones que son un poco así de, de sátiras y, y un poco pues, de protesta contra los profesores. Y veo que cuando mis amigos eh, tienen esa reacción de ¡Wow! Esta canción que, que salió es genial. A mí me, me empezó a fascinar que yo podía, me di cuenta que podía comunicar algo. Me di cuenta que había mucho poder en, en, en poder... Eh, eh, había mucho poder en, en eso, de, en la música, de poder transmitir lo que estás sintiendo y, y que la gente pues se, se identifique con lo que estás transmitiendo, ¿verdad? Entonces así es como yo llego hasta ahí. Sí, interesante porque eh, leí en tu biografía que también grabaste un CD en Alemania, donde estuviste viviendo un año. Cuéntanos de esa experiencia. Claro, eh, como entonces, eh, pues así empieza, eh, como te conté, que empezaron con sátiras y todo, y pues siendo joven, yo tenía un, un sentimiento más así de rebeldía, de, de un poquito de, de, de que yo lo puedo todo, yo, eh, puchica, llevo mi guitarra, eh, tengo, de repente, el ego del joven es muy grande, ¿verdad? O sea, no, no ve, no ve, no mide los peligros, Claro. Y, y, y está decidido a ir por todo y, y que bueno, eh, tiene esos deseos eh, también un poquito, por así decirlo la palabra, eh, violento ¿verdad? De que, de que quiere ir a por todo. Se quiere comer el mundo en un segundo. Y entonces, pues eh, en, en mi vida, eh, cuando me graduo, yo, yo empiezo, yo digo, yo quiero, yo quiero de verdad ser músico. Eso es lo que, lo que, siempre, lo que siempre dije, bueno, quiero, siguiendo los pasos así, eh, John Lennon, eh, Bob Dylan, eh, ese eran los músicos con los que más en ese entonces me identificaba porque no eran grandes guitarristas, pero eran buenos eh, compositores como para poder eh, eh, transmitir sus ideas. Y sí, eran cantantes. Exacto. Entonces eh, me identificaba con su actitud y que bueno eh, vamos aquí, eh, vamos allá. Eh, Elvis, eh, tomas tu guitarra, voy a cantar. Pero así como como en la vida. Eh, todo es un camino y, y, y de repente pues la vida misma te enseña y te da golpes duros, ¿verdad? Y como en mi adolescencia y así no había tenido golpes duros de repente al salir, ahí es cuando de repente choco. Y, y había, ya había empezado a escribir más canciones, ahí es cuando yo siento que las canciones empiezan a tomar un tono un poquito más serio. Cuando yo tengo estos golpes de vida en los que me hacen pensar más, recapacitar más. Entonces, ahí es donde más el compositor empieza a madurar, empieza a, a decir, bueno, eh, esto no solo es porque, eh, porque sí, sino que empieza a tomar un sentido. Empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo que en realidad le vas a transmitir a la gente? ¿Qué le vas a transmitir a las personas? Y las... Canciones, entonces eh, empiezan a tomar una razón de, de ser. A veces, si a uno le pregunta a otro compositor, eh, pueden decirte: No, mis canciones no son una razón de ser. Es como Forrest Gump, solo sentí ganas de correr y, y empecé a tocar y cantar, y eso pasó, ¿verdad? Como Kirk Cobain que dicen: Bueno, smells like Teen Spirit, pero yo, lo mío de repente eh, sí me pega más interno y digo: Wow, sí quiero hacer algo más con esto. O sea, no solo quiero venir a agarrar la guitarra y. Y tocar y cantar, sino quiero transmitir algo. Y entonces empieza ya la, la, el deseo de eh, escribir eh, eh, y grabar un disco. Entonces empiezo a recopilar mis canciones. Eh, digo, 10 canciones para hacer el primer disco, está bien. Y uh, mis, mi música, para digamos dejarlo así bien envasado como un estilo, sería un tipo de garage rock, como un garage rock, eh, mezclado con influencias de los 90 Grunge, okay. eh, así como Nirvana, Pearl Jam, eh, me influenciaron mucho, y, y de ahí el garage rock de White Stripes, y sobre mucho eh, también eh, Red Hot Chili Peppers, o sea, es un eh, rock alternativo también. Entonces esas, esas influencias, esas mezclas, eh, más ni modo, los Beatles, ¿verdad? Eh, empiezan a, a formar a mí, en formar a mí un, un eh, pues, una... Un propio estilo, ¿verdad? Me empiezo a enfocar también en, en mi voz y to, para todo esto, pues, pasaron unos tres años eh, de poder encontrarme bien, de poder encontrar algo y poder encontrar un, un, un estilo, ¿verdad? Eh, de fabricarlo bien, porque ya no iba a ser solo así porque, ah, y también encontrar mi voz. Uh -huh. eh, y luego, pues, eh, me fui a Alemania en el 2012 y ahí fue donde, pues, todo esto, eh, el choque me pasó. Yo regreso, en el 2013 estoy aquí un año en Guatemala y regreso a Alemania en el 2014. Yo paso viviendo un año completo en Alemania, donde mi eh, motivo principal, mi meta final era conseguir, pues, contactos, productores, músicos que pudieran eh, acompañarme, ¿verdad?, y para fabricar el, el bendito disco, por así decirlo. El primer disco que me abriera, pues, eh, más, más camino. Sí. Y ahí eh, ya recopilo mis 10 canciones, eh, pero luego, o sea, tuve, pues, un, un pequeño... Tuve que volver a Guatemala porque mis papás dijeron, hey, no te mandamos a hacer música, sino que, o sea, era más a estudiar ciencia política. Estuve estudiando ciencia política. Pero... Yo, mi motivo siempre era la música y entonces ya aquí yo ya les mostré a mis papás que yo lo que quería era hacer música y cuando vieron que pues empecé a, a mejorar con mi guitarra, a, a en serio enfocarme en eso más profesionalmente, ya no solo porque sí, sino si sí lo tomaba ya como una profesionalidad, eh, ellos empezaron también a apoyarme. Entonces ese viaje llega, es todo un transcurso desde que me gradué en el 2011 al 2016. Pasan unos 4 o 5 años en los que yo formo, trabajo todo esto y recopilo las canciones para ir a grabar en el 2016 con las personas que había conocido en Alemania. Logré hacer contactos, eso lo logré y, y, y ahí los músicos que, que conocí, brillantes, excelentes personas, pues me, me brindaron eh, eh, pues todo este, el espacio. Me, me contactaron con un productor de música con el que Luego, pues, se dio la oportunidad de grabar mi primer disco, como yo lo había fabricado durante cuatro o cinco años. Sí, estuve leyendo que es un productor venezolano, ¿cierto? Exacto. Él, eh, mí, uh, uno de los mejores amigos que hice, el eh, guitarrista alemán, me contactó con uno de sus compañeros de trabajo, y que resulta ser que es un venezolano. Mm -hmm. Que él, eh, su historia es súper interesante, es una gran persona, eh, y pues John, él se llama John Higuera, eh, el guitarrista se llama Andy, Andy Arnett me comunica con John Higuera Y John Higuera, eh, pues para, veo que tu canal puede ser más eh, para también otros músicos Si algún día quieren hacer mixing, mastering, él es un, una persona súper profesional es, eh, Y muy, muy dada, y eh, sobre todo para personas latinoamericanas, eh, eh, se presta mucho a eso entonces, a pesar de que yo te, eh, tengo el conocimiento del idioma alemán, con él fue genial poder compartir las ideas que yo le podía comunicar. Entonces, eh, John eh, me abre las puertas de su estudio y luego pues grabamos las 10 canciones con él. Él hace el mixing y luego él lo mandó a una casa de masterización eh, todo lo siguiente del proyecto. Eh, el disco al final, eh, si vamos más adentro, eh, lo decido llamar Invenianbian. Bien. Todo esto que te conté sí. es, es un camino. Es un camino. Todo esto que te conté es un camino para ir a grabar el disco. Y por eso es que yo decido al final ponerle a mi disco Invenian Bien. Porque, ajá, sí. Pero explícanos, porque veo que en tu franela, no sé cómo se dice, o sea, mala, en tu franela, en eh, tu La camisa. Per, camisa tiene, dice, ¿qué significa Invenian Bien? Invenian Bien. El Invenian Bien quiere decir... Eh, voy a encontrar un camino en latín, okay. eh, está escrito en latín, y viene de la historia de eh, Aníbal Barca, cuando él decide eh, cruzar, es, es la historia muy famosa donde él decide cruzar los Alpes uh -huh. para ir a atacar a Roma, y es, es cuando Roma en realidad ha, ha sido, eh, incluso el himno italiano todavía tiene en sus líneas eh, eh, uno de los soldados, Scipio, ¿verdad?, porque esa, esa batallas, esas batallas con Aníbal fueron tal vez las más severas que ellos tuvieron. Incluso los rodearon. Pero es interesante porque él decide cruzar los Alpes y, la, y su propia gente le empieza a decir, "¡Hey, estás loco! Entonces yo me identifico mucho con esa historia porque es como... Eh, normalmente en los días de hoy si tú decides ser músico siempre o sea siempre ha sido así el músico es como bueno y qué va a pasar de qué vas a vivir cómo vas a lograr hacer esto es que el músico el músico sufre el músico acá eh. y entonces y entonces te dicen y cómo lo vas a hacer pues entonces hey, venían bien o sea él le dice él le responde a su ejército voy a encontrar un camino y luego o sea le responde más allá de si no y si no eh, pues o sea voy a encontrar un camino y si no lo voy a hacer yo entonces eh, me identificó mucho eso porque originalmente mi disco, pues, eh, estaba pensando incluso hasta ponerle así algo con Way, My Way, o sea, algo con que yo estaba haciendo My Way. Bueno. Entonces, primero, leo esta historia y digo, wow, esto, esto, es, esto es bellísimo, esto es genial, eh, Inveniam Viam, o sea, vamos a encontrar un camino. Entonces, y, y en, en el camino, o sea, sobre todo, eh, el, el punto final del Inveniam Viam es porque voy a encontrar, además de lo que quiero hacer, un propósito. Eso es lo que, lo que el mensaje principal del disco es encontrar un propósito. Encontrar un propósito. O sea, que al final el joven, eh, que era yo, pues eh, o, o etcétera, el que se identifique con el disco es que encuentre un propósito en su vida. Eso es lo que al final eh, yo deseo comunicar con, con, con el disco. Que se encuentre un propósito. Y aprovechando eso que estás diciendo, tú escribiste lo siguiente, no estamos solos. No somos una generación perdida, simplemente vamos con un tiempo. Al final del agujero en el que individualmente nos metemos por nuestro orgullo y nuestra soberbia, encontraremos la salida que nos llevará a ser una generación de oro. Este mensaje lo escribiste para los millennials y fue un mensaje eh, que lo escribiste en Nürnberg, Alemania, en octubre del 2016. ¿Todavía lo mantienes o ha cambiado algo en estos cuatro años? Exacto, sí, todavía, todavía lo mantengo. Después de todo este tiempo, de los cuatro años, incluso estoy viendo los resultados uh -huh. de cómo mucha gente eh, brillante, de verdad, eh, mucha gente de... de que estos millennials, pues ahora ya están de 25, 30, los, los de los, a los que yo me estaba dirigiendo, incluso 20. Yo, yo, yo, a mí me gusta pensar, yo llamo millennials incluso a, desde los 20 hasta los 40 años, por así decirlo, todos los que estamos ahí. Y, y pues, o sea, la música que trasciende, pues incluso los que se identifiquen que sean más pequeños, ¿verdad? Sí. Eh, he, he podido ver los frutos eh, de muchas personas que, que están dejando de tener miedo. Y están eh, dedicándose a lo que ellos sienten que es su propósito. Eh, a lo que ellos sienten que, hey, mira, tal vez aquí... Porque todos, eh, ya saben, aquí en Guatemala eh, eh, es, eh, puede ser muy común que los encasillen a todos. Mira, tú vas a estudiar leyes, tú vas a estudiar medicina, y, porque si no, no, no hay un futuro más allá. Pero he visto que muchas personas se están dedicando a lo que ellos aman, a su pasión en lo que ellos encuentran luego, pues poder encontrar su verdadero propósito, donde dicen, wow, aquí estoy, como la palabra diría en inglés, fulfilled, ¿verdad? Entonces, en, en español, donde se realizan como seres humanos, y um, hay otros que todavía pues, van, van en el camino, siempre, o sea, así es la vida del, del ser humano, esto siempre es un camino hasta que se llega al, al final, pero... Pero al menos sí he, he logrado ver y por eso lo mantengo, que porque a nosotros, en estas generaciones jóvenes, se les critica de, no, es que estos, estos no, es lo típico siempre. O sea, eh, incluso nosotros tal vez algún día espero que no pequemos igual de, de, de, de decirle eso a las generaciones pequeñas, de que porque nos pasa, es como ahora vemos esto del TikTok y es así como que, ay, no hombre, esto... esto lo que hay que hacer es entender también, hacer ese, ese, ese intercambio entre las generaciones y cómo ellos están haciendo las cosas y sus herramientas con las que ellos eh, hacen las cosas. Y eh, la verdad es que sí sigo manteniendo que, que si nosotros logramos de verdad dedicarnos a lo que eh, nos realiza, nos amamos, pues eh, luego eh, creo que podemos llegar a ser esa, esa generación de oro para para que no, para no caer como las personas que ahorita pues, ya han tenido ciertas oportunidades y igual hacen del mundo, pues, eh, otra vez, quererlo meter en guerras o etcétera. O sea, creo que, que deberíamos encontrar un, un, un camino para, para hacer algo mejor. Entonces entiendes que la música es un poder que le llega a mucha gente. Pero, ¿qué escribes en tus canciones? ¿Qué historias cuentan tus canciones? ¿A quién le escribas? Claro. Esto, como dije, eh, es... Eh, el, el, el disco es bastante, pues... Trata de un individuo. Pero el Inveni se puede ver desde muchos puntos de vista. De hecho... Todos los demás, todas las demás canciones y discos pues, que ya he escrito, que solo los tengo ahí, eh, eh, solo quitándoles un poco el polvo, pero están listos. Uh -huh. El Inveniam Bien es como si fuera eh, una línea del tiempo. Uh -huh. Entonces, es cronológico. Y el Inveniam Bien en realidad, se, es, es una vida que se puede... Es un, es un círculo al final. O sea, esa línea es un círculo que va y se repite, y, y es porque así es, es la vida del ser humano. Eh, logramos algo y luego pues eh, sentimos de que estamos en el top of the world, pero luego otra vez viene la caída, o sea, es, es, es siempre la vida es así como si fuera eh, un círculo. Entonces, no, eh, eh, uno de mis poemas favoritos, también de los que me, me, me inspiré para, para hacer así cronológico y la idea del disco es en el poema de If, de Rudyard Kipling, donde él dice que el, el, el éxito... Y el fracaso son de impostores. O sea, no hay que tomarlos como, ah, yo solo quiero éxito, éxito, yo quiero... Y algo que me pasó a mí, ¿verdad? O sea, yo era muy así, de que el éxito, el éxito... Pero el éxito, o sea, es, al final es parte del camino y es un impostor. O sea, hay que disfrutarlo cuando estás ahí. Exacto. Porque luego, pues, también puedes estar en el fracaso. Y es algo que yo le quiero comunicar a mi generación, porque mi generación, yo lo viví, eh, eh, incluso los más jovencitos ahora eh, quieren todo ya lo quieren todo ya, lo, lo quieren eh, de la noche a la mañana, y que si no es un éxito, todo es una desgracia. Y cuando yo lo entendí, o sea, cuando digo Inveniam Viam, eh, porque yo tuve que re, re, re, recapitular, yo digo, hey, sí, el Inveniam Viam es, es un camino, es un camino y el camino al final es hasta cuando termina tu vida, o sea, eso solo va ciclando. Entonces, eh, el, le, le, le escribo, o sea, primero me las escribí a mí, pero luego esto se las escribo también a, a, a todas las personas que se puedan identificar con ello. De, de, decirles que, que la vida es así, que, que vamos a estar en, arriba como vamos a estar abajo y que cuando estemos abajo vamos a salir de eso algún día también. Claro. Y, vamos, y lo mejor es salir mejor, como un ser humano mejor, claro. mejorado. Claro. Eso es, ese es el fin de esto, que encuentres tu propósito y que seas mejor que ayer. Eso es lo que, a, eso, a las personas, yo se los dedicaba al mundo, en realidad, a, la, a, a todas las personas que pudieran algún día escuchar este mensaje, de, que, que lo llegaran a entender, que no fueran, eh, que no se desesperaran, que tuvieran paciencia, que creyeran en ellos mismos y que supieran que si van a ir por algo, les va a costar, va a ser difícil, pero, pero si se esfuerzan, Ahí van a, van a encontrar algún día, pues, ese fulfillment del propósito que están siguiendo. <risa> Tengo unas preguntas que estuve viendo tu canal de YouTube. Está muy bueno, por cierto. Me encantaron este, muchas de las que vi. Estabas cantando como en especie de un cabaret. O sea, había, había, había muy buen material. Este, pero me llamó la atención que todas las piezas las cantas en inglés. Yo no tengo nada en contra de eso. Cada quien se expresa como quiere expresarse y tiene la libertad de expresarse. La pregunta es, ¿has pensado en algún momento hacer rock en español? Y ¿has pensado en algún momento también incluir, eh, hacer una fusión con ritmos y lenguas de tu país? Wow, sería, esto es, lo que mencionas es, es un, es una, la verdad, es una propuesta muy, muy interesante y, por supuesto, me ha pasado, eh, me ha pasado por la mente. Eh, así como me gusta mucho el rock, a mí, me, eh, yo, a mí me encanta de todos los géneros. Yo siempre he dicho, de todos los géneros se puede sacar algo genial, de todo. O sea, lo, lo importante es que la música tenga calidad. Eh, yo no estoy en contra de un género y decir, no, hombre no escuches. No, no, el género puede ser muy bueno. El, el problema es de que tal vez el, el artista no está... Eh, pues eh, llegando a, a, a la altura de la calidad de que este género se podría llegar a, a explotar, ¿verdad? Claro. Eh, digamos, eh, yo siempre me puse a pensar, de hecho, escribí, que ya tengo un disco en español, siempre lo he tenido guardado, oh. y es de, de es un, de uno, ajá, de, tengo como unos seis, siete por ahí escritos en inglés, okay. eh, y uno de esos es en español, o sea, sí tengo. Eh, por supuesto, o sea, el, el rock no es exclusivo del inglés, sin embargo, claro. a mí me gustaba pues, ver mucho que, que en la Rolling Stone creo que solo hay una canción en español, que es La Bamba, entonces, de las 500 canciones de, de más grandes, ¿verdad? Entonces, eh, me enfoqué mucho en, en el rock y además las canciones que me influenciaban mucho era, era en inglés, pero te, estoy muy consciente que no es exclusivo el rock para el, para, para el inglés, ¿verdad? O sea, eh, es Porque podemos ver ejemplos como Gustavo Cerati, Soda Stereo y a partir de ahí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hasta las bandas que han salido muy buenas en español. Eh, me gusta mucho, pues, eh, Café Tacuba, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, Ojara de Palo, muy buenísimo. Eh, que, entonces, tenemos todo esto que, que nació después, así, noventas, eh, y me gusta mucho el ska argentino o sea a mí la, la, la verdad el acento argentino a mí me fascina a mí me fascina eh, cómo ellos expresan eh, y, y me gusta mucho la energía me imagino nunca he ido a Buenos Aires pero tengo que ir algún día porque sé que esta ciudad tiene algo es muy especial sí. eh, y pues eh, me, me gusta me, me, me gusta mucho eso que, que se hace ahí e incluso la música eh, también andina verdad eh, y en Perú eso, esos, esos sonidos me encantan. Y hablando, pues, de Guatemala, nosotros, nuestro instrumento es la marimba. Entonces, imagínate. Eh... Claro que siempre me ha seducido esa, esa idea, o sea, si yo pudiera tener, eh, por así decirlo, más medios para poder hacer un proyecto genial donde yo pudiera desarrollar una mezcla latinoamericana, eh, sí. donde pudiera incluir a, a lo andino, lo, lo, lo, lo, lo nosotros, a nosotros los guatemaleros, los chapín, ¿verdad? Los ah, chapín, y ahí, o sea, todo lo que, lo de Argentina. Sería bellísimo, o sea, meterle algo de ska, porque hay unas canciones que se dan para el ska, otro un poquito del rock. Hay unas tres, eh, hay, hay varias bandas en, en Guatemala que, que son, a mí me gusta mucho. Eh, pues, algunas hacen rock como, eh, como el ska argentino también, o sea, así es, el, el, el rock en Guatemala tiene, muy, tiene influencias así. Y, y pues siempre me ha interesado la idea. O sea, ahí está. O sea, yo sé que incluso las canciones ya están escritas. Entonces, ahí está. O sea, solo es de, de tomar eso y incluso meterle un poco de sabor cubano. O sea, es, me gusta mucho también ese ritmo eh, de, de cubano también. Eh, del sí. Caribe. Sí, o sea, no, es que hay es que en, la, en Latinoamérica si uno o sea, musicalmente, ajá, nunca me he cerrado las puertas a a meterle todos esos ritmos, cabal, no, no sería exclusivo así de rock, sino también un poquito de, de baile. Uh -huh. eh, entonces, sí, sí, o sea, sí, ahí está la idea, y, y incluso las canciones, como te digo, están escritas. Sí, <risa> es cierto, es cierto. Cambiando un poquito el tema, tú sabes que no, esto es algo que no sé si lo sabes, porque tú tienes 27 años apenas, pero hace 20 años atrás el internet cambió la historia de la música. ¿Por qué? Porque ahora la música es más accesible para todo el mundo, las canciones están disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento, las puedes descargar. Y antes, anterior a esto, los artistas vivían de los dividendos de las ventas de los discos de acetato o CDs. Eso ya no pasa. ¿Qué piensas tú? O sea, ¿qué piensas tú? ¿Qué debe, qué debe pasar al respecto con lo, o sea, con los artistas, ¿Qué, qué, ¿cómo piensas tú que deberíamos, nosotros los artistas, cuidar nuestro proceso creativo? Tú que eres cantautor, tú que creas canciones, porque eh, tú, yo, el, el, el, la mayoría de los artistas viven solo de los conciertos que hacen, no tanto de la música, porque la música está disponible para todo el mundo, viven solo de los conciertos. ¿Qué piensas tú sobre esto? Claro. Eh, eh, vi muchas entrevistas. Eh, esto, de, esto era de mis amigos eh, alemanes, eh, pues que siempre me gusta mencionarlos. <risa> eh, el baterista era Johannes Klutsch eh, y eh, eh, Nicky Durham era el bajista y Andy Arnett el, el guitarrista. Siempre hablando con Johannes me decía, mira, mira las entrevistas, eh, eh, mira muchas entrevistas. Siempre crece con las entrevistas de qué otros artistas han hecho. Y muchas de las cosas que... A, a, a, Muchos mencionaban, y muy un, un denominador común, era que la música eh, la protegieran siempre, que eso era, eso era de ellos, era de ellos, que lo, lo trabajaran siempre bien, que hicieran la mejor calidad de su música, pero que al, y al final, que trataran de proteger siempre los copyrights, los derechos de su música. Y esto va para, yo lo puedo comunicar, si algún día alguien, algún artista ve esto, yo les podría decir que cuiden mucho su música porque ahorita hay más facilidad de poderla, eh, como tú dices, eh, la gente igual pues está pirateando, o sea, tal vez después van a haber mejores maneras de poder proteger la música en el internet. En Alemania es un país que pues sí se protege, o sea, si sí se ve que ahí sí es un delito serio y se paga nos protegen mucho a los artistas, incluso a los, a los independientes. Tal vez así podemos adoptar más, ¿verdad? Pero digamos, si yo les puedo dar un consejo es que cuiden su música y que se cuiden de los contratos que se pueden eh, llegar a firmar. O sea, yo me recuerdo que si hubiera, cuando yo tenía 17 años hubiera encontrado la posibilidad y me firman, tal vez ahí sí hubiera terminado mi, mi carrera musical porque de una vez te, hay, hay empresas que te pueden despedazar, ¿verdad? Claro. ¿Qué se puede hacer? Y yo vi una entrevista de los Foo Fighters, eh, donde Dave Grohl, él dice, miren, cuiden su música y luego pues hagan traten de hacer contratos más de distribución. Eso ya, eso, eso, que hagan contratos de distribución. Porque si hacen contratos en los que, ah, mira, yo te grabo ocho discos. Ey, puede ser de que te pongan ahí en, eh, ahí en la, la cena y te llenen de polvo y ya no te sacan nada. Eh, o te firmo por cinco años y también, ah, ya no decidí hacer nada contigo y pasas cinco años sin poder hacer nada porque ellos te dominan. Entonces, lo que tenemos una gran ventaja hoy en día que el músico puede ser independiente y claro, eh, trabajar, ahorrar, porque va, eso es lo, de, lo difícil de no tener una discográfica, es que vas a tener que financiarte tú todo, pero hay gente, ahora hay más gente que se quiere dedicar a la grabación musical, entonces tú puedes encontrar más estudios de calidad Sí. alrededor de todo el mundo, y pues entonces sí. graba tu música, grábala con mucha calidad, sí. y luego eh, cuídala, o sea, aquí en Guatemala yo, mi música está registrada en, en la, el registro de propiedad de, intelectual, Perfecto. y entonces pues eh, eh, es mía, ¿verdad? Y entonces eso es lo que le digo, después de grabarla, pues regístrenla en sus países, me imagino que todos los países tienen un proceso de cómo cuidar su sus autoría, y ya para luego, cuando alguien pregunte, eh, pues, eh, y esto de quién es y todo, pues siempre cuidan su música y lo que pueden hacer eventualmente es un contrato de distribución. La música siempre me queda a mí, me pertenece a mí, y bueno, si tú quieres, pues hagamos un contrato de distribución y, y ya lo, ellos lo comparten al mundo, pero la música al final me regresa siempre a mí, no, no se quedan ellos con eso. Claro, claro. ¿Sabes, Linio, que el programa nació en la pandemia? Yo me preguntaba durante la pandemia, ¿qué estarán haciendo todos estos músicos? ¿De qué estarán viviendo? ¿Qué está pasando? Porque los músicos que vivían de tocar en, en algún sitio o de hacer conciertos en teatros, ya no lo tienen. ¿Qué, ¿Cuál es tu posición al respecto con el problema de la pandemia y los músicos? ¿Has tenido algún concierto virtual? Pues, ahorita, eh, yo personalmente estuve descansando bastante. Me, me eh, Utilicé la pandemia para mejorar mis habilidades, eh, porque yo siempre me declaro más como un compositor, por lo mismo que empecé con, decía, John Lennon, Bob Dylan. Pero aproveché el tiempo de la pandemia que me está dando para eh, pues mejorar mi técnica. Y tengo un profesor eh, genial para mí. Eh, yo siempre lo digo, es, es el mejor guitarrista de, de Guatemala. Eh, lo quiero mucho, eh, Germán giordano se llama él, Qué lindo. Es, es un tipo genial, de verdad, es genial eh, tiene una trayectoria eh, muy grande como más de 50 años, o sea, de tocar guitarra eh, y, y él se graduó de Berklee y él me da clases y pues eh, ahorita lo que hice más que todo yo no quise estar tanto en el, en el foco así de causar, de, de, de hacer, debería ser bueno, yo creo que puede ser que, que en uno de estos meses, tal vez en el próximo mes haga algún concierto virtual, pues sería una muy buena idea, pero me decidí enfocar más en mejorar mi técnica, en prepararme más. Eh, me recuerdo que ya desde antes también en Alemania cuando iba a comprar a un eh, lugar eh, en una tienda de música me decían hey mira me decían la palabra üben verdad que quiere decir eh, practicar tienes que practicar tienes que practicar uh -huh. entonces eso fue lo que lo que yo hice pero he visto que otros lo que están haciendo ahorita cabal al final para que puedan seguir generando tienen que agarrar, pues, eh, de los patrocinios, agarrar de los patrocinios de las marcas. Entonces, hacen eh, anuncios, eh, eh, hacen conciertos virtuales con, digamos, diferentes marcas atrás de ellos. Eh, entonces, de eso es lo que se ha tenido que, que vivir ahorita. Y, pero la verdad es que para, para los músicos eh, ha sido una situación bastante difícil. Sí. Pero creo que... Si algo se, se podía hacer en este momento, era lo mejor que se podía hacer, era pues tener paciencia, eh, mejorar en el estilo, eh, mejorar todo lo que se pudiera. Incluso pues eh, yo, yo me metía a practicar un poco de otro idioma. Eh, me metí a aprender otro idioma más. Entonces para poder tener otra, otro idioma en el cual cantar. Pero digamos, volviendo a, la, a lo principal de tu pregunta, eh, la verdad es que los músicos lo que tuvieron que hacer ahorita era eh, agarrarse de los, de, los, de los sponsors, porque de lo contrario, pues, eh, a menos de que hayan sido ya un, un, un, un artista ya lo suficientemente grande con millones de, de seguidores, eh, esto ya es distinto. si sí, siempre vas a tener eh, mucha gente que te va a seguir, puedes seguir sacando tus discos, pero en esta situación he visto músicos independientes sacando discos pero es más difícil por el alcance de radio, el más difícil por el alcance de hacer las geeks. Eh, creo que, que tal vez de las cosas más, más sabias en este momento era tener un poquito más de paciencia y, y, y enfocarse en uno mismo para, para crecer como artista en este momento y para cuando salgamos de esto, primero Dios, pues ir con todo. Sí. Eh, me llama mucho la atención porque, bueno, algunos músicos pueden vivir de las marcas, pero... El que toca en un restaurante, no, él no tiene la oportunidad, ¿no? Entonces, nos las hemos visto muy fuerte los músicos este, que no tienen una capacidad de llegarle a mucha gente. Bueno, un saludo para todos los que están escuchando esto. Vamos a ir con otra pregunta. Me gustaría saber, ¿quiénes son esos músicos que admiras? ¿Quiénes son esos músicos que tú puedes decir que son tus eh, inspiración, que, por los cuales... Tú ahora cantas. Wow, pues es, es una lista enorme, ¿verdad? Enorme, es una lista enorme. Pero digamos, porque si me, puedo, si me voy por lo clásico, imagínate. Sí. O sea, te puedo decir desde Bocelli, Pavarotti, incluso hasta llegando a Paul Potts, me fascinaba. Y si te digo aquí, eh, los que empezaban en el rock and roll, me encantaba Frank Sinatra, Elvis Presley y los Beatles, ¿verdad? pero conforme fue, fui agarrando pues, un estilo, quería pues, enfocarlo y, y llegar hasta, hasta el estilo personal que yo quería desarrollar. Eh, también eh, seguía estilos, por así decirlo, de vida, ¿verdad? Entonces te decía a veces, pues, eh, John Lennon, pero al final eh, me gusta mucho, y te lo digo, Eminem. A mí me gusta mucho Eminem. Me encanta la historia de Eminem. Porque Eminem eh, es una historia en la que él no se da por vencido. Incluso si vemos la película Eight Mile, para pues, eh, los jóvenes que quieren agarrar alguna motivación, yo les diría Eight Mile es una película increíble. Porque vemos que él cruza adversidad, eh, él cruza, pues, o sea, de verdad, y lo trabaja. O sea, su sueño lo trabaja, digamos... Tú mencionas digamos mencionaste ahorita a los músicos que la estamos pues en ese sentido pasando más difícil porque no tenemos la capacidad de fama o etcétera que pudieran tener otros verdad uh -huh. pero digamos eminem lo que hace o sea al mismo tiempo de hacer su música eso es lo que hace el músico independiente y es algo que yo entendí también como músico independiente es bueno toca rajarse también en otro trabajo o sea, <ríe> hay que rajarse en otro trabajo y por ejemplo eminem enseña en su en su, en su película que él, al mismo tiempo que en las noches va, va a cantar, en las noches va a hacer todo su show, por los días, él eh, pues trabajaba en, en Detroit, trabajaba ahí en una maquinaria, ¿verdad? O sea, trabajaba ahí como de lo que fuera, o sea, se fue así como albañilito. Entonces, el sueño, por así decirlo, hay que trabajarlo. Y esa historia de él a mí me, me inspiró mucho. Y si vemos muchas historias del rock and roll, era así, o sea, de que de repente, pues, trabajaban en una parte y luego, pues, toca ir a, ir a cantar aquí. Hay una canción de Foo Fighters que se llama eh, Learning to Walk Again, y si vemos, que eh, es Walk, eh, o sea, podemos ver que él en el, en el, en el video eh, viene con su traje, ¿verdad? Sí, está él muy, con, con el traje bien vestido, y viene así como que algo, no, no quisiera estar ahí, lo que... Y de repente entra a un lugar donde él empieza a tocar música, ¿verdad? Entonces, a veces a los músicos independientes nos toca hacer eso. Y yo diría que, que ese Eminem me ha, me ha eh, influenciado mucho. Eh, y luego, pues, si vemos más allá atrás, o sea, si la música clásica nos vamos, también eh, eh, Bach me fascina mucho. He estado siempre teniendo ese dilema si al final elijo entre Bach, Händel y Beethoven, pero es que Bach a mí me gusta mucho. Y Mozart también, ahí entra Mozart, pero yo, yo siempre he dicho que abajo lo pongo, lo pongo en un dañito, ya me estoy cada vez convenciendo más, por así decirlo, no he hecho mi edicto final. Pero de ahí al final, eh, y bueno, y de bandas, me, me influenciaron mucho The White Stripes, Nirvana, eh, Pearl Jam y Red Hot Chili Peppers, obviamente, Red Hot Chili Peppers me acompaña por todos lados, y también algo pop, que pudiera agregar Coldplay. A mí me gusta mucho Coldplay, me gusta mucho la historia de Bono, de YouTube también, pero esas dos historias que son como que supuestamente son los rivales, la YouTube con Coldplay, pero me, me gustan mucho ambas y, y diría que Coldplay me, me gusta bastante. Ino, ¿cuál es tu mejor canción? La que has creado, la que sientes que esa, esa fue la que mejor me quedó. Yo diría, espero, espero decirte que todavía no ha salido. O sea, espero decirte que todavía está, está ahí, que, que no la ha sacado. Ella ¿eh? está, por así decirlo, están, están guardadas así. Sí. Eh, primero ellos pues, ya van a ir saliendo, pero digamos de las que salieron del Inveniant Villam. Ajá. Eh, so, es, es un disco muy, eh, muy especial para mí. Yo aquí, aquí, aquí lo tengo. Aquí, aquí lo, te los, lo, te lo puedo enseñar bien. Sí. Eh, si sí, sí, sí, algún día pues eh, puedo ir recientemente a Miami nos vemos, o sea, ya sabes que aquí te lo, te lo estaré guardando. <risa> claro que sí. Eh, pues sí, eh, hay una que me gusta mucho, que es, eh, por, es por, como te dije, que es cronológico, ¿verdad? Entonces, eh, desde el, eh, no sé si se ve bien ahí, eh, ¿lo ves? Lo vemos, sí, claro. Sí? Que... Entonces, son 10 canciones, de la primera canción a la quinta canción. Eh, el individuo va subiendo en ego, va subiendo así como... ¡Ah, puchica, yo lo puedo todo! Y luego, a partir de las seis, él tiene un golpe. Hay una canción que se llama Failing for a Dream, hay un golpe, él cae, viene como ese pues el fracaso, viene un tipo de derrota, y a partir de ahí, él se empieza a construir hasta llegar a la canción número 10, donde él logra estar eh, fulfilled. Y por eso te digo que esto es un ciclo, ¿verdad? Porque eh, así nos pasa. Eh... Empezamos, ganamos, nos sentimos bien, uy, vamos para abajo, pero después, y así es la vida, así es la vida, de eso se trata, una, claro. eh, una roller coaster, ¿verdad? Entonces, eh, me gusta mucho la número 5, porque es cuando el individuo está en, lo, en el top, o sea, él se siente así, se llama, la canción se llama Days Like This, y entonces es como estos días, como estos en los que eh, uno, todo te puede salir perfecto todo te puede salir genial. Y es que porque hay días en los que, me imagino, te has ido a dormir y dices, wow, hoy salió todo bien. O sea, qué rico eso. O sea, disfrútatelo porque el trabajo que hiciste, dormite en paz porque todo está bien. O sea, hay que, hay que re, eh, eh, renumerar eso porque no todos los días van a ser así. Entonces, hay que irse eh, siempre con un sentimiento de fulfillment de cuando se logran esos días donde dice, wow, hoy hasta de verdad, lo que hasta que podía salir mal, hasta eso salió bien. Entonces... Eh, me gusta mucho Days Like This porque él se siente así como en su zona de confort. Okay. esto eh, Eso sí tiene un toque un poco así, también se le puede ver desde el punto pues, soberbio, ¿verdad? Porque él se, se compara un poco con el Rey Midas y dice que toca todo oh, lo que toca es oro, así lo pongo así. Eh, everything I touch is gold, ¿verdad? Entonces, me gusta mucho esa, pero también me gusta mucho una que se llama I am who I am. Eh, y esa es. Después de eso, o sea, después de que viene su caída y todo, yo diría que Ayam que es la número 8 es el corazón del Invenian Bien. Perfecto, es. perfecto. Usted me dice. quieras. Esto es Ayam I don't care what society thinks, I don't care the rules of me, I might build a ship that slowly sings. But this is my way, I am free. A storm came in my mind, and showed me I was blind. Nobody is perfect, I changed my perspective. I have my dreams, I want life I'll be myself while girls light I won't be a slave if I can fight I don't need to hit, only ride And I don't care society thinks I don't care the rules of the means I might be a nice sure chair that slowly sings but this is my way now you're free Muchísimas gracias Lilian. No, a ti, estuvo estupendo Por favor, dinos dónde puede la gente comunicarse contigo Dónde te podemos conseguir en Instagram, Facebook, YouTube Por supuesto, Bajo Plinio Herrera Me pueden encontrar en eh, Facebook, en Instagram, en Twitter Y luego pues mi música se puede encontrar Bajo Plinio Herrera Que es un nombre bastante pues eh, dificultoso Lo pueden encontrar en Deezer, Spotify, YouTube, iTunes, Apple Todas las redes digitales que ustedes pues utilizan. Ahí está disponible. Muchísimas gracias, Plinio. Llegamos al final de la entrevista y no quiero agradecerte la participación que tuviste en, durante esta hora de entrevista por todas tus experiencias que nos quisiste compartir. Realmente agradecemos tu participación aquí. Queremos que Dios te bendiga, queremos que sigamos en contacto para cuando tengas algún concierto, algo que quieras comunicar, nosotros vamos a estar apoyándote. Gracias a todos los que escucharon esta entrevista, y si te gustó el contenido, no olvides suscribirte, Mundo Sonoro Miami. Gracias a todos. Muchas gracias, Lili. Muchísimas gracias, Lili. Muchísimas gracias y bendiciones también a ustedes. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto. Ok, gracias a todos.